Estábamos con una fachada, con Irlich, con estas cosas, ¿verdad? El código que tenemos ahora está más limpio que el ejemplo de Irlich, ¿no? ¿Visto así? A mí me sigue pareciendo sucio, pero ya no se ve tan... Su... Es entendible, ¿verdad? Yo veo esto y digo, hombre, declaro un engine, añado texto y aquí, mientras se ejecute, empiezo una escena, dibujo todo termino una escena. ¡Fácil! ¿Está claro? Bien vuestras funciones deberían parecerse a esto. Cuando tengáis una función, la que sea que hagáis en C++, a la que tengáis que ir haciendo avant-pag, está mal. Si está en quick and dirty se entiende, ¿vale? Pero está mal. Las funciones uno tiene que poder leerlas aquí, de un vistazo. Si aquí hay 27 bucles con 30 índices, es que lo que estáis haciendo no le habéis cambiado por conceptos como este: empezar la escena, dibujarlo todo, terminar la escena, añadir texto. Quiere decir que ahí hay cosas que estáis haciendo a las que le tenéis que poner nombre y llevaroslas a una función para utilizarlas. ¿Vale? Perseguimos esto en general. Ahora hemos hecho este mini motor que básicamente hemos replicado de forma cutre algunas de las cosas de la interfaz de Irlich. ¿Vale? Tenemos ahí unas funciones, ni siquiera les hemos puesto parámetros, que podríamos haberle puesto parámetros para ser nosotros los que controlemos cómo funcionan y tal. La cuestión es, hemos empezado replicando la interfaz de Irlich, pero no tenemos por qué seguir utilizando la interfaz de Irlich y de hecho en parte no la vamos a seguir usando, porque Irlich es un motor orientado a objetos, y nosotros queremos hacer un ECS, entonces, tenemos que empezar a hacer un ECS, ¿por dónde empezamos a hacer un ECS? Entidades. Por las entidades, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos para empezar con nuestras entidades? Un, entidades? un manager de entidades, pues vamos con un manager de entidades. Vale, ya está, ya tengo un manager de entidades, rápido y fácil, ¿verdad? ¿Qué tiene que gestionar mi manager de entidades? Una array de entidades por ejemplo. Un array de entidades, por ejemplo. ¿Cómo lo hacemos así? ¿Podríamos hacerlo así? ¿Os parece bien? Tendré que tener una estructura de entidad, ¿no? Y bueno, si quiero poner array, tendré que usar array, ¿no? ¿Conocéis array? Has dicho un array, ¿no? Sí. Un array. Un vector. ¿El? Porque un vector. ¿Por qué no un vector? qué diferencia hay entre este array y un vector? Vale, ¿y eso qué significa? ¿Vale? Este es un señor array estático y esto es lo mismo que un array de C, el clásico array que ponemos con corchete, solo que esto está hecho a partir de una clase de C++ para tener puntos .size y para tener el punto .pegin, el punto .en, ese tipo de cosas, pero es un array. ¿Vale? La diferencia, este es estático, le tenemos que poner tamaño, si no hay tamaño, no hay array, tiene que ser estático, no cambia, no podemos tener más de 100, tiene 100, ¿vale? Eh, si yo quiero... Que esto crezca dinámicamente, que yo ahora pueda añadir una nueva entidad y pase de tener 100 a tener 200, no puedo hacerlo con array, tengo que hacerlo de otra manera puedo usar vector vale ya está, ahora es dinámico pregunta ¿Qué es un vector? Es una pregunta trampa. ¿Es un, tipo? es un tipo. perfecto. Muy bien, ya está, quédate ahí. Correcto. ¿Qué más? Es un array que se redimensiona. Es una de las mejores definiciones que he escuchado recientemente, aunque sea simple. ¿Es una estructura de datos? Sí, es un, lo mismo que he dicho, era un tipo. sí. Tiene un puntero al inicio. Tiene capacidad... Y tiene 6, size. muy tiene size. bien. Está bien. O sea, que si yo quisiera hacer un vector, haría así. <risa> y si esto es de entidades, pues entity, pointer... eso es un vector, por dentro tal cual, ¿eh? eso es un vector sí, tiene las funciones que me faltan no las he definido porque si nos ponemos a definir un vector igual estamos aquí tres o cuatro clases para hacerlas todas y hacerlas bien pero son las funciones lo que nos falta pushback, el emplaceback el add todo este tipo de cosas, ir definiéndolas los constructores pero esos son los datos tiene alguna cosita más pero esto es lo esencial, eso es lo que define un vector cuál es el tamaño, ¿vale? Este es el tamaño de los datos, el capacity, ¿vale? Si yo antes había definido un array de 100, capacity sería 100. Size es cuánto estoy yo usando de esta capacidad. Si yo tengo 100 unidades, el size puede ser 10 porque estoy usando los 10 primeros. Y ojo, digo bien, los 10 primeros, no puedo usar ningún otro, porque los arrays... Son una estructura continua en memoria. No hay huecos. Siempre se usa continuo en memoria. Dime. O sea, si agarré antes, ahora es el de espacio de memoria, ¿no? Sí. Y si con el reserve del vector le de pones 100, ¿no? 100 ¿Tienes de memoria? Sí, tendríamos un capacity de 100. La única ventaja fundamental por la que usar vector y no array es por el hecho de que esto de aquí no está almacenado en el stack, está almacenado en el heap y se reserva dinámicamente, de modo que si yo ahora tengo un capacity de 10 intento meter un elemento 11, no cabe y automáticamente lo que se hace es que se reserva un nuevo array de 20, del doble de lo que había, ¿vale? se multiplica capacity por 2, se reservan 20, y entonces se copian en los 10 elementos que habían en este al de 20 y se rellena el 11 con el que, con el que yo quiero meter. No, no, no, no. Esa es la única y es fundamental. Quiero decir, porque el vector es dinámico en el sentido de que se pueden reservar constantemente y se pueden añadir. El array no. Sí. Bueno, es mucho más óptimo, primero, no tienes que estar dependiendo de que se reserve y libere, ¿Vale? No lo hará dinámicamente y por tanto no, no incurrirás en los costes de reservar, liberar y sobre todo de copiar, porque lo que acabo de decir es importante, cuando tú metes el 11, si aquí hay 10, hay que reservar un array de 20, copiar a ese array de 20 los 10 que habían aquí, añadir el 11 y borrar el que tenía 10, porque... Cuando tenemos memoria reservada, no podemos reservar la que haya a continuación porque estará ocupada por otras cosas. De modo que siempre que queremos que un vector crezca hay que reservar uno nuevo en otro sitio. ¿Vale? ¿Y esto qué decir de que, por ejemplo, reservamos un vector que tiene? Que ojo! Importante que tengáis en mente, ahora que lo estamos diciendo, que el vector, lo llamamos vector, pero es un array. Y de hecho, la estructura, el miembro de la estructura se llaman así, size, capacity, data hasta el punto de que tenéis una función miembro llamada punto .data, que os devuelve este puntero. ¿Vale? que que no creo que me no... yo estoy diciendo si tienes un vector donde ya hay 10 metidos, intentas meter el 11 y tu capacity era 10, no te cabe un 11. Cuando no te cabe un 11 reservas el doble de la capacidad que tienes en otro sitio, copias los 10 que ya tienes y añades el 11, borrando los 10 anteriores. Entonces, Correcto, siempre. A ver, esto no es obligatorio, ojo. Esto es como funcionan a día de hoy en GCC, en Celang y si no me equivoco también en Visual Studio. ¿vale? A día de hoy. Pero no hay nada en el estándar que les obligue a reservar geométricamente multiplicado por 2, Solo que lo hacen porque es lo, el patrón más razonable ahora mismo. Es decir, tú empiezas teniendo uno, añades otro, pues tengo que reservar para dos. Añado otro para cuatro, añado otro para ocho. Y siempre que reservo multiplico el capacity por dos. Es un problema, de hecho, o sea, esto de aquí nos sirve para hacer cosas puntuales. Si realmente nosotros queremos tener el control completo, que es lo que deberíamos querer tener en un motor de qué memoria se reserva y qué memoria se usa, el vector no va a ser nuestra opción mejor. Puede ser una opción intermedia, porque el vector veis que nosotros podemos cambiarle la capacidad a nosotros. No tienes por qué esperar a que el vector, su capacidad, se supere. Tú puedes saber qué capacidad tiene, tiene métodos para saberlo. Le puedes preguntar qué capacidad tiene y hacerlo crecer tú en la cantidad que tú quieres, reservar de más en principio con el punto reserve, para hacer la capacidad que tú quieres y evitar que se estén reservando, pero tener en cuenta, por ejemplo, lo que digo. Si yo de inicio digo, voy a reservar mi espacio para mil entidades, en el momento en que yo haga pushback de la mil uno, se reserva para 2000 porque se multiplica por dos. Si tú no quieres que eso suceda, lo tienes que controlar tú. Aparte de eso, puedes usar vector controlándolo tú por encima, es decir, en vez de hacer el pushback me hago yo una clase que tiene el vector dentro, el pushback me lo hago yo y si pasa del capacity, en vez de pedirle que eso le hago un punto reserve de 100 más, no lo sé, o uso otro vector, tengo un auxiliar para cuando pase, no lo sé. Eso ya es decisión de cada uno. El vector es una primera opción para manejarse. Si queremos hacer un motor bien hecho, realmente lo suyo es hacerte tú la gestión de memoria, ¿vale? Porque es un tema importante en el, en el Entity Manager, es decir, es uno de los cores del juego, ahí es donde hay que ese tipo de cosas tenerlas bien. Realmente aquí, como digo, nos sobra para empezar con hacer un reserve, para empezar, y luego después cuando ya queramos tocar eso y ajustarlo, ya iremos a ello, ¿vale? Ahora que hemos visto cómo funciona un vector, así por encima, vamos a hacer un par de cositas sencillas, ¿vale? Primero le voy a poner aquí que se inicialice por defecto, que es esto. Esto es poner que se inicialice por defecto, pero voy a hacer un constructor. EntityManager, al que le voy a pasar un sizeT, size. le voy a poner un 100, así por defecto, y entonces haré esto. ¿Vale? ¿Se entiende? En mi constructor de Entity Manager, si yo no le paso ningún parámetro, por defecto 100 entidades, y si quiero más, le paso un parámetro para que me ponga un default size más grande. Espera un momento, venía. Vale. Ya tengo el vector. Bueno, el vector lo voy a ocultar para que no se use desde fuera. Y me voy a hacer un Create Entity, por ejemplo. Create Entity lo único que va a hacer es hacer un emplaceback. Back. Al final uh, entities. Punto en place back. y en placeback además nos devuelve una referencia. He escrito tres cosas dudas, porque creo que esta esto de aquí va a generar dudas. El en placeback. ¿Qué le pasa al en placeback? ¿Escrito bien entities? Que se me está quejando? Eh, dice que no me puede deducir el tipo auto. No sé muy bien por qué. Bueno, de momento lo vamos a dejar así, ahora veremos a ver qué le pasa. ¿Qué, qué duda tiene respecto a en placeback? ¿Qué hace la función Vale, hay una diferencia entre pushback y en placeback. Pushback lo que significa es tengo un elemento y quiero introducirlo en el vector, ¿vale? En placeback significa quiero crear un elemento dentro del vector, ¿vale? Si yo imaginemos que tengo una entidad, yo puedo tener ya una entidad creada y hacer pushback de esa entidad al vector, con lo cual haré una copia de la entidad que tengo en la posición nueva que se crea del vector. Si yo lo que hago es en placeback, lo que estoy diciendo es quiero que se cree una nueva entidad directamente en la última posición del vector. ¿Vale? Me ahorro la copia, en general. Luego hay matices respecto a en placeback y pushback, según cómo se usen, pero en principio la diferencia es esa. Creo, dentro o no. Y ahora mismo se está quejando. Vale, y entonces... no, no, no, que devuelve la referencia al sí. En principio, lo que devuelve es una referencia al objeto que se ha creado. De acuerdo, era esto. <risa> dice que no puede deducir el tipo auto, por algún motivo. Ah, porque está diciendo esto, alguien más me lo ha dicho, ¿verdad? Sí, lo hice yo. Vamos a compilar, a ver qué nos dice Celang. dice que no vale, dice que eso que hemos puesto ahí está bien, técnicamente eh, esto si lo compilamos con C++ 20 si yo lo compilo con C++ 14 entonces es cuando me dice que devuelve void ¿Vale? porque se supone que en placeback devuelve una referencia al elemento que ha creado desde C++ 17 si no me equivoco y por tanto no lo van a haber cambiado en C++20. ¿Se recuere, el, el de C++ Si por defecto muchos compiladores a día de hoy usan C++14, si no le ponemos el estándar que queremos. Claro. Si usamos estándar C++14 en placeback no devuelve nada, devuelve void. A partir de C++17 nos devuelve una referencia al elemento creado. Y yo pregunto, ¿qué es una referencia al elemento creado? Un puntero gestionado, un número. La dirección de memoria del objeto que se ha creado. La dirección de memoria del objeto que se ha creado. esta es de las definiciones que habéis dicho, es la que más se parece. Bueno, voy a Líala. La dirección de memoria donde está el cacho del vector donde está almacenado ah. el, el... el objeto. ¿Vale? Vamos a suponer que yo aquí en mis entidades, ¿vale? Supongamos que mi array de entidades, mi data, está apuntando a un montón de espacios donde cada uno de estos espacios que dibujo, cada uno de estos espacios es un entity. ¿Sí? Data es un puntero. Por tanto, como data es un puntero, es una dirección de memoria. Data... Va a ser igual, pongámosle un número, y data va a ser igual a, por ejemplo, una dirección que nos gusta, C000, ¿verdad? Que nos gusta esta dirección. Esta dirección de aquí que marco con una X, esto es un dato que está en la memoria en la posición C00, data es igual a C00. Esto es importante, insisto mucho en ello, tendemos a menudo a confundir el puntero con aquello a lo que apunta. Ya habéis trabajado en Amstrad. Una de las cosas de Amstrad es que lo tocaseis para que esto lo podáis visualizar. Un puntero es una variable que solamente guarda este dato, la dirección de memoria. Cuando habéis hecho sistemas de animaciones o cosas por el estilo, teníais que tener direcciones de memoria de donde estaban los sprites. Para decir, este es el sprite que va ahora, el siguiente es el siguiente, pero guardas la dirección de memoria, no todo el sprite. ¿Vale? Esto es igual, data tiene la posición C00, donde está el primer elemento. Si yo resulta que en este Array tengo espacio para 100 elementos, pues habrá desde aquí lo que ocupen 100 elementos multiplicado por lo que ocupa un Entity. Si un Entity me ocupase 10, pues serían 1000 bytes. Desde aquí en adelante, 1000 bytes. Es lo que ocupa el Array. Pero el Array está en C00 y Data puede estar en otro sitio. Lo que es la variable Data podría estar en la posición 100 de memoria, y entonces tendríamos que en la posición de memoria 100 hay guardado un C000 que es lo que nos está indicando dónde empieza el array el array está en C0, data puede estar en otro sitio y contiene la dirección del array esta imagen quiero que os la repitáis cada vez que usáis un puntero el puntero es una variable que está normalmente en la pila guardada en la pila habitualmente que solamente contiene una dirección de memoria y en esa dirección es donde está el array ¿Vale? ahora yo meto un nuevo elemento yo tengo espacio para 100 pero tengo ocupados por ejemplo estos de aquí y meto uno nuevo aquí este que lleva el hash es el que acabo de introducir con back. si yo acabo de introducir este con back y cada una me ocupase 16 bytes cada entidad ocupa 16 bytes ¿qué dirección de memoria tiene esto? Calculadlo. Cada, cada variable, cada entity ocupa 16 bytes. ¿C050? No. Sí. C050. Es totalmente correcto. 16 en esa decimal es 10. Este es 0. C010, C020, C030, C040, C050. ¿Vale? He elegido 16 a propósito. Era por algo. No puedes guardar nada en ningún sitio que no sea la RAM. El heap y la pila están en RAM. No hay nada que tú manejes aquí que no sea RAM. Para manejar ficheros tienes que ir a funciones específicas que te permiten read y write en un fichero. Pero tú no, nunca almacenas posiciones de memoria de nada que no sea la RAM. Todas tus posiciones de memoria son en la RAM. Claro, el heap es un espacio en RAM, ¿vale? Esto es importante. Por esta duda que tienes tú, que tendrá mucha gente, ¿vale? Si ponemos la RAM y aquí está la posición cero de RAM y aquí está la posición final de la RAM, vamos a utilizar direcciones de RAM como conocemos, ¿vale? En 16 bits, que nos es más fácil razonar que si pongo posiciones de 64 bits que son muy largas, ¿vale? Si esta fuera toda nuestra RAM, toda la RAM... Normalmente, cuando se inicializa el sistema operativo, el sistema operativo ocupa las posiciones bajas de la RAM. Se carga ahí, porque es que además la ejecución en el procesador normalmente empieza en la posición cero, en la RAM. Entonces, primero me cargo ahí, salto y me ejecuto aquí. El sistema operativo lo primero que hace es delimitar para qué va a usar cada parte de RAM. Entonces, tendrá partes que las tiene reservadas para él, para su propio código, el del sistema operativo, que estarán por aquí, tendrá sus procesos, tendrá sus variables, y llegará un momento que dirá, aquí es el espacio que tengo yo para mis procesos. Los procesos son pues, todo lo que estáis ejecutando. Ejecutáis un, eh, el VLC, pues es un proceso. Ejecutáis el navegador, es otro proceso. Cada proceso, cuando se ejecuta, reserva un espacio de aquí, lo reserva el sistema operativo. Y lo que hacen es lo mismo que cuando hacíais run en Amstrad. Coger el binario y cargar byte a byte en esa zona el código. Luego después, como los ejecutables en un sistema operativo tienen una cabecera explicando qué cosas hay que hacer, pues puede coger y definir un tamaño para la pila de ese proceso, un tamaño para las variables estáticas de ese proceso, y todo eso es un espacio. Ahí. Cuando eso ya está, cada cierto tiempo el, el procesador le da para que ejecute. Manda ahí un, un thread, o en este caso sería un proceso pero es diferente, y está ejecutando ahí pero tú tienes un espacio delimitado para tu proceso y luego al final de la RAM, aunque creo que es, normalmente los sistemas operativos modernos lo hacen al revés, que es en las direcciones bajas donde está el heap, eso lo podemos comprobar ahora. Luego hay otro espacio en RAM que es para todos los procesos el espacio de lo que se llama el free store, el almacenamiento libre, que no es de un proceso sino que es donde me queda el espacio en RAM para que todos los procesos puedan utilizar. Por eso tenemos que reservar y liberar, porque no somos los únicos usando la RAM. En Amstrad éramos los únicos usando la RAM, podríamos escribir donde quisiéramos. Aquí no, aquí tenemos 20 procesos ejecutándose y cada uno de ellos necesita espacio. ¿Qué hace cada uno de ellos? Aparte del espacio que ya tiene, donde tiene su propia pila del proceso y donde tiene su código y sus propios datos estáticos, lo que hace es reservar, llamando a new, malloc todas estas funciones que lo que hacen es Decirle, oye, de este espacio que hay para todos los procesos, que es lo que llamamos habitualmente el heap o el free store, dame tantos bytes. Se le pide al sistema operativo. El sistema operativo de ahí nos da páginas. Y luego nosotros recibimos un puntero a dónde empieza. Y podemos empezar a escribir ahí. Pero eso hay que pedirlo porque el sistema operativo es el que tiene que gestionar que si tú reservas un hueco, otro programa no pueda escribir ahí porque podría sobreescribir tus datos, pero es que otro programa tampoco pueda leer ahí, porque si tú estás haciendo un programa que tiene que almacenar la contraseña de alguien, otro no la pueda leer, por ejemplo, ¿vale? Por eso reservamos y liberamos, porque todo el espacio que queda por aquí es para todos los procesos. Yo tengo que pedir, quiero tanto, dámelo, y por eso puede que no te quede RAM cuando pides, porque no es que te quede porque tú la has gastado, la puede haber gastado otro, ¿Conocéis algunos procesos famosos por gastar RAM, en Chrome, un Firefox? ¿Verdad? Tú luego vas a ejecutar tu juego, está el Chrome de fondo, haces un new, no queda RAM, se la ha comido Chrome. ¿Vale? Ese, esas cosas pasan. ¿Vale? E Esa es la cosa. Direcciones son diferentes y eso lo podéis comprobar fácil. Así. Vamos a hacerlo rápido. A ver, esto que acabo de implementar, ¿lo entendéis? Sí, sí. ¿Qué es lo que estoy imprimiendo? Primero, la dirección de memoria, donde está almacenada la dirección de memoria de la raíz que creo. He creado una variable llamada p. Una variable. Olvidaos de lo que pone aquí. ¿Vale? p es una variable. Aquí estoy imprimiendo la dirección de memoria donde está p. Esta variable. P lo que contiene es una dirección de memoria, porque P es un puntero entero. De modo que cuando yo imprimo P, lo que imprimo es el contenido de P, la dirección de memoria que actualmente P está guardando. Vale, Así que esto es dónde está guardada P y esto es qué contiene P, que además P lo voy a inicializar a lo que me devuelva new, en este caso que estoy haciendo un new, y por tanto esto se va a reservar en el almacenamiento libre, en el heap. Me devolverá la dirección de memoria y yo la guardo en P, que P es una variable para guardar direcciones de memoria. Es un puntero. ¿Vale? Voy a compilar esto y ejecutarlo. Me detecta el memory leak porque no he hecho delete, no importa. ¿Vale? Mirad las direcciones. Esta es la dirección donde está guardado P, y esta es la dirección donde está guardado lo que apunta P. P apunta a esta, y P está aquí. Por tanto, la pila la tenemos en esta dirección, y el heap en esta. Es decir, el heap está más abajo, yo estoy más arriba. lo que me habéis visto, lo he puesto al revés. ¿Vale? Dime. No, es que el hip, el heap no corresponde a mi programa, el heap es para todos. ¿Vale? O sea, vas datos en, el y... ¿En el HIP puedes meter datos tú? Puede meter datos el VLC, puede meter datos el Chrome, por eso yo tengo que reservar en el HIP. Mientras que en mi programa no, en mi programa ya tengo el espacio reservado cuando el sistema operativo me crea el espacio para mi proceso. ¿Y entonces, el, HIP, lo, el el lugar donde se encuentra el HIP, lo reserva el propio sistema operativo. El lugar donde se encuentra el heap es responsabilidad del sistema operativo. ¿Vale? Como veis, ahí está el HIP. Y esa es la razón de que tengamos esas dos direcciones. De hecho, haciendo esta simple prueba en vuestros ordenadores, luego, si queréis ver si una variable está almacenada en el stack o en el heap, solo tenéis que mirar las direcciones. Porque el heap va a estar en una posición y vuestros procesos en otra y va a estar siempre separado. De modo que mirando el rango de las direcciones ya podéis saber dónde está más o menos cada cosa. A ti no te preocupa que la RAM sean varios módulos. Para ti la, la RAM es un array lineal... A nivel de programación. No te preocupa que sean varios módulos. ¿Vale? ¿Resuelve esto tu duda? Vale, me alegro. Vamos por partes. De esta duda, que es donde estábamos... Os recuerdo, estábamos hablando de meter una entidad nueva... Y esto de meter una entidad nueva... Usando un vector tiene problemas que tenemos que ver... Yo ahora mismo, meto una entidad nueva y la meto aquí, C050, tranquilamente. El emplaceback lo que me devuelve es ese C050. Y eso, yo lo voy a tratar como una referencia. Es una dirección de memoria, se vuelve en un puntero. Pero no es un puntero normal, yo los punteros los hay de dos tipos, los que son puntero y los que son referencia. ¿qué diferencia hay entre un puntero y una referencia? Sí, eso es correcto, pero no me da todo el big picture Una referencia no puede ser null ¿correcto? Una referencia no puede ser asignada a null Una referencia tiene que referenciar un objeto tiene que referenciar una dirección de memoria ¿Vale? Para que nos hagamos una idea, una referencia es, más o menos, como una dirección de memoria que no puedo modificar. Si os fijáis cuando he hecho antes esto, y yo he creado un int p, yo he hecho así, int p igual a new int de 5, ¿sí? Nada me impide a continuación hacer esto. Esto que acabo de hacer aquí es totalmente legal. Porque p es una variable. Y como tal variable almacena direcciones de memoria que apunten a un entero. Eso es lo que almacena p. Aquí esto me devuelve una dirección de memoria donde está un entero. La almaceno en p. Esto me devuelve una dirección de memoria donde está un entero. Puedo almacenarla en p. P es una variable. Puedo escribir en ella las veces que quiera. No hay problema. Si yo hago un objeto referencia... Sería parecido a hacer esto. Realmente las referencias son una forma avanzada de esto. Acabo de decirle que P es una variable que contiene direcciones de memoria que apuntan a enteros de solo lectura significa que ya no puedo hacer esto de aquí abajo. El paréntesis sobra, y por eso se está quejando. Lo he puesto para que lo visualicéis. Pero si yo pongo esto así, ahora me da error lo de abajo. ¿Por qué? Porque ahora P almacena direcciones de memoria entero, pero es de solo lectura, lo cual significa que no puedo volver a sobreescribir el valor de P. Eso es lo más parecido en el lenguaje a una referencia. Es un puntero al que no le puedo cambiar de dirección y que no puedo asignar null, y puesto que es ese tipo específico de puntero, yo lo, lo identifico así y puesto que ya sé que ese tipo de puntero nunca va a contener un null, no me hace falta ponerle la flechita, lo utilizo como si fuera directamente el objeto al que está apuntando, puedo utilizar p. punto si es un objeto, ¿vale?, así que de hecho lo veréis, en los que hayáis visto la clase que doy de ensamblador veréis que hay un momento en que me entretengo en poner referencias y punteros y el ensamblador generado es el mismo con referencias que con punteros porque internamente son lo mismo lo que nos cambia es a nivel de lenguaje la facilidad de uso y la facilidad de uso es la siguiente allá donde podamos debemos usar referencias para referirnos a la dirección de memoria de un objeto y acceder a él directamente siempre que sea posible porque eso nos va a garantizar que no tenemos que chequear si son null, que no hace falta liberarlas, que no nada de nada es, solo me estoy refiriendo a un objeto para usarlo. Solo debo de utilizar punteros cuando puedan valer null y cuando yo pueda cambiarle el valor. Si yo lo que tengo es un objeto que tiene un patrón strategy, por ejemplo, que significa que a veces tiene que llamar a una función y a veces a otra, eso lo va a hacer con un puntero para cambiar a dónde llama, no puedo usar una referencia. ¿Vale? Porque no puede cambiarla. Entendido este detalle, esto que he puesto aquí, lo que significa es, yo creo una entidad nueva y devuelvo la dirección de memoria de esa entidad, una referencia, y ahora ya puedo usarla. Sí. ¿Qué pasa si yo tengo una variable referencia y la igualo a una función que puede o no devolver ¿Cómo? ¿Cómo? Por ejemplo, una, eh, una, es, una como esta. Sí, pero digamos que un entity create, que me creé yo, que si supera 10, devuelve null. Entonces supongo, supongamos que es la si devuelve null no puede devolver referencia. Tú aquí no puedes hacer return null pointer. No se puede hacer referencias a null. Porque las referencias se hacen a un objeto. Y de hecho, cuando yo quiero referenciar algo, yo no puedo hacer esto, por ejemplo. Eh, Esto sería la dirección de memoria de la entidad, pero esto no va, porque las referencias a lo que se refieren es a un objeto. Aunque internamente sean un puntero, yo las trato como un objeto, yo tengo que hacer esto a la hora de devolver. Tengo que hacer return x. Esto está mal, ¿eh? esto no lo hagáis directamente, porque estoy devolviendo una referencia a un objeto que se va a destruir en cuanto llegue aquí. ¿vale? Esto es un dangling pointer, ¿vale? pero en dangling reference en este caso. Esto está mal pero veis que aquí no me da error porque estoy devolviendo el objeto cuando hablo de referencias aunque internamente son punteros yo trabajo con objetos ¿vale? que eso es lo que en parte me facilita el entendimiento del lenguaje y esto es lo que me impide devolver un null porque yo lo que no puedo hacer es esto pues no puedo hacer esto se queja ¿vale? que eso sería devolver el objeto al que apunta null pointer, no, no, no ninguno ¿vale? así es que no puedo devolver null. Bueno, antes de que sigamos, queda claro lo que esto está haciendo, ¿no? En un vector añado un nuevo, una nueva entidad y devuelvo una referencia a esa entidad, que básicamente es la dirección de memoria para poder usarla. Así es que yo ahora puedo crear entidades. Vamos a hacer una versión de entidad sencillita que podamos manejar. Una entidad muy sencilla. La entidad Pelemán de toda la vida. ¿Vale? Mis entidades contienen un carácter. ¿Vale? Voy a comentar esto. Y, de hecho, en el Entity Manager me voy a hacer una versión sencilla de Droll. Decidme si entendéis esto que acabo de hacer. ¿ese código se entiende? Sí, sí. Decidme si dudáis algo de ese código. Sí. Aparte de eso. Porque lo he puesto por simplicidad. Ah, se está quejando, eso sí, porque estoy poniendo e, tengo que poner e.c, que es el carácter. ¿vale? Las entidades contienen un C, que es un carácter, y solamente lo que quiero es crear entidades y dibujarlas todas Simplicidad el auto -e del y no debería, ser también. debería, pero eso es una cosa que quiero discutir ahora ¿Vale? Sí, el char que tienen por defecto es la arroba de Pelemán. ¿Vale? Se entiende el código, ¿no? Algunos me habéis dicho que estoy creando una copia innecesaria. ¿Cuántos no veis aquí ninguna copia innecesaria? Decidlo con sinceridad. ¿Cuántos no veis ahí dónde se está creando una copia innecesaria? Muy bien. Este es el motivo por el cual hay que tener clara la sintaxis de C++ y lo que significa. Acabo de decir que yo cuando devuelvo una referencia es un puntero, pero se utiliza como si fuera un objeto. Esta llamada create entity, esto es lo que se llama en C++ una expresión. Esto tiene que ser evaluado, antes de hacer el igual. Entonces, esto se hace la llamada, se evalúa qué es lo que esto produce, y entonces es como si yo quitase de aquí lo que hay y pusiera aquí el resultado, vamos a marcarlo así, el resultado de esta llamada es lo que se pone aquí. Imaginemos que yo llamo a createEntity y la llamada devolviese un 5, un entero, entonces aquí pondría autoE igual a 5. ¿Vale? Un momento, antes de la copia. Si createEntity lo que devuelve es un puntero, entonces aquí pondría lo mismo, un valor, nos pondría el valor int asterisco c0100, por ejemplo, que sería un valor, el de un puntero. Lo que se devuelve de aquí es el resultado de evaluar la llamada y por tanto es lo que se pone aquí. ¿Cuál es el resultado de la llamada Create Entity? Una referencia a un objeto, las referencias a un objeto... C las trata como el propio objeto, que es lo que acabo de decir. Es decir, os he dicho que una referencia a un objeto es su dirección de memoria, pero C la trata como si hubiéramos hecho esto. Hemos dicho que era la C050, ¿verdad? Y eso sería un entity pointer. ¿Vale? Pues C la trata como si hiciéramos esto. Que básicamente este asterisco, como sabéis, es el contenido de esa dirección. Esto sería el resultado de evaluar la llamada. El contenido de esta dirección C050 es un Entity. Acabamos de crear un Entity y ese contenido es un Entity. Por tanto, esto es exactamente como si yo aquí pusiera ese Entity. El que está en la posición 5, ¿vale? Lo voy a poner como si accediera directamente. Esto sería el Entities, el que está en la posición 5, que es el que acabo de crear. Es Entity digamos, equivalente a haber hecho esto. a Haber puesto aquí directamente el objeto que el otro devuelve, porque devuelve una referencia a ese objeto. O lo que es lo mismo, esa dirección de memoria y accede al contenido, que es esto. Si yo hago esto de aquí, y pongo autoe igual a entities 5, ¿veis ahora la copia? Aquí hay un objeto entity, aquí hay un igual, aquí hay otro objeto entity que estoy creando, porque esto es una variable nueva que estoy creando al poner auto e, y esto es un igual, se va a copiar de uno a otro, ¿sí? Sin embargo, si yo hago esto, ahora lo que voy a hacer simplemente es que e es una referencia, y por tanto, como esto es un objeto, e va a referenciar a ese objeto, ¿vale? Importa la declaración que pongáis aquí. La declaración que pongáis aquí dice... Si eso que estáis declarando es una variable nueva que se va a crear en el stack, yo he puesto auto e, es una variable nueva, estoy definiendo una variable. ¿De qué tipo? Del tipo que deduzca, pero si yo le pongo que esta e es de un tipo deducido referencia, entonces estoy diciendo que esa variable lo que contiene es una referencia al otro objeto, no es una nueva variable. Y si quitamos el auto, lo veis más claro, si pongo así, esto es una referencia entidad y si quito esto, estoy creando una entidad. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, esto de aquí, como veis, mi definición de esto de aquí es que E es un nuevo objeto del tipo que se deduzca, de aquí. Mientras que cuando pongo esto es E es un nuevo objeto que va a ser referencia al tipo que se deduzca de aquí. ¿vale? Y por tanto, como referencia, estará apuntando al objeto que, eso, que esto devuelve. ¿De acuerdo? Si no, lo que pasa es esto, si os fijáis. Si ahora compilo esto, ¿cómo lo estoy llamando? Game. Mismamente, así más rápido. Eh, y pongo game. Veréis que sale una arroba. Y esta arroba sale porque aunque yo he asignado esto a la variable e, la variable e no es la que está dentro del vector este de aquí, que es el que se está pintando. Estas variables de aquí son las que pinta este bucle. Sin embargo, yo la que he modificado es esta de aquí, que pertenece a este ámbito, que he creado nueva como una copia. Sin embargo, si yo pongo esto y pongo referencia, ahora lo que e es un puntero a la variable que crea el entity que está aquí. Y ahora modificaré directamente esa variable y se pintará una A. ¿Vale? ¿Quién no ha entendido algo de esto que acabo de explicar? Por favor. Ampersand es una referencia, y en nuestro término una referencia funciona internamente como un puntero. ¿Sí? ¿Sí? Vale, y, hace, y como es un objeto que está en el propio game, ¿tú un ¿Es lo que quieres No, no. createEntity, que está aquí arriba, sí. es la que hace en placeback en este vector de aquí. Ese placeback es el que crea la Entity. Y este return me devuelve la dirección de memoria como referencia de esa entity. Cuando llega aquí es lo que yo decía, esta la estoy copiando aquí y puedo copiar la entidad entera en una entidad nueva o copiarme solo la dirección de memoria de esa entidad que se acaba de crear. Si me copio la referencia es la dirección de memoria de esa entidad, cuando modifico, modifico esa entidad que este señor ha creado aquí. Si no pongo esta referencia, esto es una variable nueva y esto es un entity. Se copiará ese entity sobre este entity. Y este entity que modifico es este, no ese. Nuevo que estoy creando aquí, en este frame. ¿Sí? Lo creo copiando uno sobre otro. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Vale? ¿Se ha entendido todo? Si no, decídmelo, ¿eh? Si seguís dudando, le puedo dar alguna vuelta más porque esto... Esto es básico de uso, lo vais a usar en todas partes. Si no entendéis algo de esto, cometeréis montones de errores. Por eso me detengo en ello. ¿Vale? Vale, voy a hacer algo más. Voy a crear cuatro entidades, ¿os parece? Sí. Sí, claro, es un, es un constructor por defecto si no pones nada. En placeback llama al constructor en la posición del array y el constructor de un entity que ahora mismo tiene constructor por defecto pues no necesita parámetros. ¿Vale? ¿Se entiende lo que acabo de hacer ahora? ¿Qué va a salir por pantalla? Así o así. En, en, horizontal, ser, en horizontal, en horizontal o en vertical. Vale, hagan sus apuestas, voy a ejecutar. ¿Alguien ha dicho que Celang va a hacer otra cosa? ¿Pruebo con Celan? No vaya a ser que Celan haga otra cosa y la cosa esta no funcione bien. Voy a poner punto barra game aquí al final. Vamos a ver si Celan hace otra cosa y nos deja mal. No. Vale, muy bien. Yo como ya he hecho esto, y es mi código quick and dirty, bueno, no me gusta este, esto es muy dirty. Voy a hacerlo un poco más limpio. A ver si lo hago bien. Jesús. Mucho más limpio, ¿no? ¿Dónde va a parar? ¿que ha ordenado? ¿no? Esto es lo que hace uno. Voy a ordenarlo. Ya está, solo lo he ordenado. Voy a ejecutarlo. ¿Todo bien, no? ¿Sí? ¿Está todo bien? ¿Y si compilo con gemas más? Cosa, ¿eh? Espectacular, ¿verdad? ¿Alguien esperaba que esto reventase? No. ¿Queréis que lo haga reventar comentando una línea? Y esa, ¿y esa línea... Esa línea os va a dar una pista. Esa línea es una pista, ¿vale? ¿Qué va a pasar ahora? De... Pelemán siempre está ahí. Y si lo compilo con Celang, ¿hará lo mismo o diferente? ¿Hace lo mismo? ¿Qué ha pasado? Explicadme. Quiero una explicación. ¿El vector se ha redimensionado? ¿Cuándo? Sí. Es una explicación corta, pero más bien correcta. ¿Querías decir lo mismo? ¿Alguien se ha enterado de la explicación? El vector este de aquí, ¿qué size y qué, y qué capacity tiene cuando lo creo? 0, 0. No tiene nada porque he quitado el reserve. ¿Vale? El reserve lo que hacía es que tuviéramos un capacity de 100. Al tener un capacity de cero, cuando hacemos el primer create, create entity, lo que sucede es que se reserva el vector en memoria. ¿Sí? Vamos a figurarnos que se reserva el vector en memoria y entonces yo reservo un vector en una posición de tamaño 1. Y en ese vector yo meto un carácter. ¿Qué carácter meto? ¿No? ¿Acabo de ejecutar esto? Todavía no he llegado aquí. He metido la arroba, que es el que tiene por defecto. ¿Vale? Vale, ¿qué capacity que size tiene el vector que acabo de crear? No, este vector que acabo de crear en la primera línea, ¿qué capacity que size tiene? No, capacity1, size1. Cuando hago el segundo create entity esto hace otro en placeback, ¿no? ¿Le cabe? No. no, no. ¿Tiene ¿Qué no? Tiene, que, tiene que hacer? Crear un vector nuevo. Crear un vector nuevo en otra posición de la memoria. Y en esa nueva posición copio este. Por lo tanto, copio esto y añado uno que va a tener otra arroba. ¿Sí? Eso es lo que hace este de aquí. Y ese de ahí, ¿qué le pasa? Lo libero. La memoria queda liberada liberada, que ojo, estamos hablando del heap, y el heap hemos dicho que es de todos los procesos, si yo libero algo, eso ya no es mío, no es de mi proceso, si yo intento accederlo después, si me deja acceder, es que está en una página que todavía me pertenece a mí, pero ya puede tener cualquier valor, si no me deja acceder, violación de segmento porque ya le pertenece a otro proceso, ¿vale? Vamos con la siguiente línea, ¿qué size y qué capacity tiene mi vector? Dos y cuatro. No, dos y dos, porque hemos, eh, teníamos un capacity de 1 que hemos multiplicado por 2 es 2 y al añadir el elemento lo llenamos. Al añadir el tercer elemento no me cabe nada porque tengo un size de 2 y un capacity de 2. Duplico el capacity a 4, ¿vale? Así que creo en otro sitio un vector que tiene un capacity de 4. Y copio los dos primeros. Y después de copiar los dos primeros, inserto el tercero que acabo de crear. Me queda libre una posición cuando he hecho esto. ¿Sí? Así que cuando haga este último create entity, no se vuelve a crear un nuevo vector porque tengo un espacio libre. Así que el placeback es meter aquí uno nuevo. Y ahora, después de hacer esto, llego a esta línea. ¿Qué he dicho yo que es E1? ¿Qué he dicho yo que es E1? Una referencia. Es una referencia. ¿Y las referencias qué he dicho que son? ¿Ojetos? Son punteros, son direcciones de memoria. Se tratan internamente en el lenguaje como objetos, pero son direcciones de memoria. ¿Qué dirección de memoria de todas esas que hay arriba es la que contiene E1? ¿Qué ha pasado con ella? Que la hemos liberado. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Estamos intentando escribir en ella una a. Esto que estamos haciendo aquí ahora mismo es comportamiento no definido. Lo que pase de aquí en adelante, no definido. Pueden salir dragones por la pantalla. Porque estoy accediendo a una posición de memoria que he liberado. Y de hecho son dragones por la pantalla porque fijaos el esquema que yo he puesto aquí arriba. Según este esquema que yo he puesto hasta aquí arriba, las direcciones de E1, E2... Y E3 no, pero las D1 y E2 apuntan aquí y la segunda aquí. Con lo cual esta A y esta B se deberían escribir en sitios en los que yo cuando recorra este vector salgan arrobas, en A y B. Y sin embargo, cuando he ejecutado, ha salido una A. Dragones por la pantalla. Quiere decir que extraer un elemento del vector no te cambia el capacite, te cambia el size. ¿Vale? Eh, esto directamente son dragones por la pantalla, porque yo no sé cómo ha llegado esa A ahí, viendo el esquema que acabo de dibujar. Es algo que nadie sabe cómo ha llegado ahí. ¿Qué hago yo? A ver, chicos, ¿qué hago yo para...? esto en vez de simplemente tenerlo en cuenta y no equivocarme para que cuando yo meta la pata así que lo puedo hacer sin querer porque esto es sutil ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que algo me avise de lo que acabo de hacer? ¿no? ¿hay algo que me tiene que avisar? ¿una excepción? no hombre, no ¿qué dije yo el viernes pasado que me avisa de estas cosas? el sanitizer el sanitizer me tiene que avisar en esta misma línea de que yo estoy intentando usar algo que ya he liberado. Directamente. Vamos a verlo. Menos F sanitice igual a address. Y a ejecutar. ¿Veis el aborting? Vamos a venirnos aquí arriba. Bueno, a ver, voy a hacer una cosa más que además es importante para todos vosotros, para el sanitizer también, pero también para que uséis el debugger, que deberíais estar usando ya. ¿Eh? Vale, El debugger, señores, para poder ejecutarlo lo primero que tenéis que hacer es que vuestro ejecutable, el que se genera, este game de aquí, debe contener los símbolos de depuración. Porque si no, lo que tiene este ejecutable es código máquina, y debuggear código máquina es lo que habéis hecho en Amstrad. Es coger, abrirlo y empezar a ver el, el, el ensamblador y entenderlo. Esto podéis hacerlo, pero es un poco incómodo. Empecé, ¿vale? Un poco más lento de lo habitual. A ver introducirle al ejecutable símbolos de depuración significa que le vamos a poner toda la información del ensamblador que se ha generado, de dónde viene y qué líneas de código lo han generado, que es lo que luego nos permite debuguear ahí, en el código fuente, ¿vale? Y eso se hace poniendo menos "-g", que es la g de gdb, ¿vale? Y necesitáis tener instalado el debugger para poder debuguear, que es gdb. Si no tenéis instalado gdb, no podéis debuguear, eso para empezar. Vale, vamos allá. Me vengo al principio. Mirad aquí. Una duda rápida. En ese caso que, por ejemplo, empieza a duplicarse el tamaño de los editores y empiezan a reservarse en otro espacio de memoria y se libera, ¿si en ese momento cualquier otro programa, por ejemplo, Chrome, decide meter en memoria e intentar cambiarla te la correda? Es decir, ¿ese programa podría ganar la No. Da igual... ¿Quién use una memoria que tú has liberado? Si la memoria que has liberado ya no pertenece a tu proceso, si intentas acceder a ella es una violación de acceso. Tu proceso, tu proceso no puede leer ni escribir memoria del heap que no le pertenece. De hecho, no puede leer y escribir ninguna página de memoria de toda la RAM que no le pertenezca a tu proceso. Porque si lo intenta, te va a salir el violación de segmento. Que es básicamente el que no puedo acceder ahí. Tú has liberado sitios, vale, esto es importante, tú has liberado sitios de memoria que son unos pocos bytes, pero están todos metidos en una página de memoria que corresponde a tu proceso, porque el sistema operativo, la unidad mínima que le asigna a tu proceso son páginas, y las páginas, a día de hoy que yo sepa, son de 4 k De modo que la unidad mínima, aunque tú pidas un byte, el sistema operativo a tu proceso le va a asignar 4 k Tú tendrás en tu heap escrito que has reservado un byte, pero en realidad tienes acceso a los 4Ks de la página que el sistema te ha dado. Si te sales de ese byte en adelante, mientras te mantengas en los 4Ks de la página que el sistema operativo te ha dado, el sistema operativo no te va a dar una violación de segmento. Datos que siguen siendo de tu proceso, pero que ya los tienes entre que has, has liberado algo y esos datos están usados para otra cosa, esas cosas así, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué pone aquí? HIP use after free. He utilizado algo en el HIP después de liberarlo. Tal cual. Y si os fijáis, me dice, en la dirección, oye, esta dirección ahora nos suena, ¿verdad?, después de haber imprimido antes, esta dirección es del heap, porque ya hemos visto que estaban en las 6000 y pico, ¿sí?, y aquí nos dicen la posición del PC y todo, es decir, qué instrucción estaba ejecutando, y esto es el stack pointer, ¿veis la dirección del stack pointer?, a ver, mirad esta dirección del stack pointer, ¿os suena? Sí, la que está la más antes la variable p, yo he dicho que estaba en la pila, ¿verdad?, a que esto es la pila, stack pointer, esas es son direcciones de la pila, ¿lo veis? Y base pointer, que es este de aquí, es otro, BP, otro registro. Bueno, bajamos un momentito en esto, y bajando aquí, vamos a ver, vale, a ver si lo miro, ¿dónde está la, la dirección? Porque he compilado con menos g, me tendría que decir en qué dirección del del código fuente, pero aquí me están saliendo game más no sé qué, no sé si me ha cogido el menos g. No hay menos g ahí arriba, ¿verdad? Sí, sí lo hay. Qué raro. Debería de estar diciéndome la dirección exacta. Vamos a verlo. Porque aquí no me está diciendo direcciones del fuente, vamos a utilizar gcc. No vaya a ser que por lo que sea yo aquí tenga el address sanitizer en Celang mal, o algo. Y vamos a ver. Ahora sí me sale la información que yo quería, creo. Sí. No. Ahí, lo veis. Main... Fijaos. ¿Dónde está el error? Escritura de tamaño 1. Estoy intentando escribir un byte, ¿vale? Estoy intentando escribir un byte en esta posición. El thread T0 porque solo tengo un thread, básicamente, y me, aquí me da el volcado de la pila, que es donde? En game 77. ¿Lo veis? Game, home, Ronaldo, tal, tal, tal, tal, no sé cuántos, main, CPP 77. Que eso ha sido llamado por main y que ha sido llamado por libc start main y que por start. Esto es lo que ocurre antes de vuestro main, ¿vale? Que lo pone ahí. Pero si me voy a main CPP 77, que es este de aquí, es esta de ahí. Mira, me da una más arriba. Misterioso, ¿no? ¿o solo cuando Mientras estáis desarrollando, deberías sí. deberías compilar siempre con el ADL Sanitizer para que en cuanto haya un error te lo cante, porque si no empezarás a acumular errores y luego va a ser una fiesta cuando te los empiece a cantar, ¿vale? Eh, está bien, ¿no? Porque el error salta cuando, cuando intentas escribir A, quiero decir. Eh, es raro que me pone 77 y esta 78, no sé si le habré dado a un intro o algo, debería de ser en la 78, ¿sí? Ah, puede ser que no haya guardado, claro entonces el fuente no corresponde, vamos a verlo ahí sí, ahora lo veis, 78, ¿vale? No había guardado, y ahí es donde me está diciendo exactamente la línea donde ha pasado el abort, ¿vale? Es decir, el sanitizer ha car... se ha cargado mi programa cuando he hecho esto, en este mismo instante el sanitizer me dice, al hacer esto haces un heap use after free, intentas escribir un byte en una posición que ya no te pertenece, ahí, y el sanitizer ya me está avisando de que esto está mal, porque ya he liberado esa posición de memoria. Bien, esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta, vale. quería que lo viéramos, porque si vamos a hacer un gestor de entidades y vamos a estar usando punteros a las entidades, si el vector se puede redimensionar, todos los punteros que tengamos se pierden. Así es que, dos opciones. Una, la que hacen la mayoría de motores ECS, que es que no usan punteros. La mayoría de motores ECS utilizan índices, identificadores, para acceder a las entidades, en vez de punteros. Y eso significa que para acceder pues van accediendo a la array posición 20, posición 30, que el índice no cambia, aunque la array lo haya movido a otro sitio. Si uso punteros, como aquí, o referencias, y las tengo en otras zonas de mi sistema, tengo que estar seguro de que no se va a redimensionar porque todos los punteros que tenga se van a la porra en cuanto yo redimensione. La idea esa debe estar en un componente o en la propia entity. ¿El qué? La idea que o sea, el hecho de que la entity se identifica por un ID. Sí. ¿Ese ID está en un componente o está en el propio entity? Lo normal es que tus entities sean un ID. Lo normal en un ECS, pero puedes hacerlo de muchas maneras. Quiero decir, no, no quiere decir que eso sea el cómo hay que hacerlo, sino que es lo normal que habitualmente se hace. ¿Vale? Dime. ¿En vez de un vector se puede usar un map? ¿En vez de un vector se puede usar un map? ¿Pero para qué quieres un map en este caso? No sé, por lo que dice tal a lo mejor... Se puede usar un map, pero ¿sabéis lo que es un map en memoria? No. no. ¿En memoria? ¿Por qué preferiríamos usar un vector en memoria? Lo más rápido que hay y el motivo por el cual se hacen motores ECS es por la caché. ¿vale? Porque al hacer un motor ECS nosotros vamos a maximizar el uso de la caché porque vamos a leer secuencialmente los componentes y llevarlos a caché. Si usamos una estructura que no tiene el almacenamiento secuencial, como un array en este caso, que es lo que es un vector por dentro, entonces podemos estar accediendo a saltos a la memoria y entonces no maximizamos el uso de la caché perdiendo el principal valor de optimización de todo sistema PC. Como digo, acceso a caché cuesta 200 veces, o sea, acceso a caché 200 veces menos que un acceso a RAM. Cada vez que tú tengas un fallo de caché, tu pena por eso es 200 accesos a caché que pagas por un acceso a RAM. Me acabo de hacer un Entity Manager, ¿vale? Muy vacío, y... Antes de continuar, aquí yo ya, tengo, yo ya tengo una incoherencia. Yo ya tengo una incoherencia. ¿Vosotros os imagináis un motor de juego donde cada vez que yo quiera hacer un juego tengo que volver a hacer el motor?